Ahora mismo tenemos de una persona que es el decano del periodismo en el campo de Gibraltar y en la Costa del Sol. Una persona que, que desde que comienzo en el Diario Área como Merujo, pues siempre ha intentado mejorar la imagen de nuestra ciudad, siempre ha defendido la línea donde se que haya ido, tiene menciones y premios en toda España, la verdad. Y aquí lo tenemos con nosotros. Para mí es un honor que José Luis Cagüe esté hoy con todos nosotros aquí en la línea y darle la insignia de una línea. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Para la Muy bien, muchas gracias. De verdad que estoy muy emocionado, muy contento, porque es verdad que la familia de la línea con miles de artículos y reportajes los que yo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 También le va a dar una placa. ¿Por qué no va? parte de Juan, va a la placa. Ah, poner la placa, bueno. Ya me queda hecho la placa. Buenas tardes a todos. Pues la familia Ruiz Galán.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 Todos los fines de semana de Marbella, a ayudarme a realizar las pasarelas que realizábamos al final la línea. Así que esto es poco, por tanto, que tengo que agradecerte que Gracias. Muchas gracias. Antonio que quiera. Le quiero dar un aplauso. Aquí tenemos toda la familia ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estoy viendo a, a, a compañeros. compañeros que han venido de, de, de la edición de Marbella, de las la revistas, de los periódicos. Y también está aquí a, a, a, a la señora Corrales, que es una periodista de detalle. Muchas gracias a todos. y si ahora después el nuestro querido alcalde ¿Eh?